Quieren copiar mi técnica, Co mi estilo mi métrica. Me siento el creador de una escuela poética Mi voz mi temática, Co copia sistemática Co mas yo no le canto a la nada, levanta la grada y chico no es por mi estética, Es mi voz enigmática, no hay etiquetas, ni letras, receta mágica. Es mierda magnética, no basta con practicar Te faltan creencias para dedicarte a predicar Copiones pillando están, se fijan en todo mal Pues el mi trono, mi tono, monos de tobogán Les falta imaginación y acuden a mi canción Pues qué porquería tu poesía de sin razón Te sientes muy cómodo, pero eres un poco yo Te faltan los huevos que tengo de ser Autónomo, te jodo el metrónomo, te mando al psicólogo. Estás enamorado de mi estilo, te vuelve loco. Ey, fíjate bien en el estilo, pero a la hora de copiar estate un rato tranquilo. Como dice, fíjate bien en el estilo, pero a la hora de copiar estate un rato tranquilo. ¿Cuántos MCs hay en este país, 16 mil gracias a mí o oh, por culpa ah. mía. No te sé decir cuántos MCs hay en este país. Ya no lo pillas, ¿sabes? Go, go. Sí, copiar mi técnica, mi estilo, mi métrica me siento yo el creador de una escuela poética, mi voz, mi temática copia sistemática mas yo no le canto a la nada, yo levanto la grada y chico, no es mi estética es mi enigmática, voz no hay etiquetas, mi letras, es pura y mágica, mierda, magnética no basta con práctica te faltan creencias pa' dedicarte a predicar copiones pillando están, se fijan en todo mal, pues quieren mi trono mi tono, monos de tobogán les falta imaginación, y acuden a mi canción, pues qué porquería, qué tontería tu poesía de sin razón muy cómodo, pero eres un poco yo te faltan los huevos que tengo de ser autónomo, te jodo el metrónomo te mando el psicólogo estás enamorado de mi estilo te vuelve loco bro